Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo en este día domingo, celebrando anoche la gran vigilia de Pentecostés, el gozo y la alegría del Espíritu que se derrama en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias. O sea esta la oportunidad para cantar con alegría ese gozo que el Señor genera en cada uno de nosotros, su presencia que nos llena de su gracia y de su bendición. Vamos a meditar hoy domingo el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 23. El día de la resurrección, primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por mí a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de Dios y les dijo, les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió, les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, contemplamos hoy esta escena en que el Señor sopla sobre sus su discípulos, sobre los apóstoles, el Espíritu. Y el Espíritu llena con su gracia, con sus dones, la vida de cada uno de ellos, la vida de la iglesia. Por eso los invito para que clamemos hoy, junto como iglesia, clamemos todos Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, recuerde hoy celebrar la Eucaristía en su parroquia, junto con sus hermanos. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un feliz día para todos.